La moda de subir fotos de pies en playa, conocido como pietureo, está dejando a miles de gatos en paz. Los gatos han salido a la calle para reivindicar su derecho a ser los verdaderos protagonistas de Instagram. Se puede maullar más alto, pero no más claro. <risa> Este verano, que no les metan pie por gato, digan no al pie. Bueno, alguien ha escrito por aquí Yo confieso que calzo zapatillas y llevo gafapasta Pero por mantener un rol Realmente tengo alma de dandy y me gustaría ir a trabajar vestido como los protas de Mad Men Me gusta la buena mesa, viajar sin prisa, el diseño, la creatividad en toda su forma Y estar rodeado de amigos Me he tirado en paracaídas He visto jugar a Maradona en el Bernabéu, he comido en el Bully, y ahora soy terceriano. La vida me sonríe. Bueno, evidentemente estas palabras no pueden ser otras de Carlos Jimeno. que esta noche le tenemos aquí y compartiendo un ratito con nosotros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Antonio. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, y te, te prometo que todo el equipo, que normalmente nos documentamos para cada charla, nos ha costado muchísimo mantener un cierto tono serio después de, de, de todo el material que había sobre el piestureo, el no piestureo y demás. ¿A ti cómo se te ocurre esta cosa? cuéntanos Pues esta campaña nace un poco de, de un rito que tenemos el equipo creativo los lunes. Eh, en territorio creativo tenemos mucho, muchos ritos, ¿no? El más conocido quizás sea el de los desayunos, con el hashtag TC Desayunos, que todos los viernes celebramos y en el que una empresa de casi 80 personas, paramos hora y media para desayunar juntos y un poco como hacéis vosotros de forma virtual, nosotros lo hacemos de forma física, virtual con las oficinas de Bogotá y Barcelona, y traemos invitados de fuera y tal, ¿no? Bueno, el desayuno es un rito y el departamento creativo en sí tiene otro que pusimos en marcha hace muy poco, que es todos los lunes, aparte de repasar un poco los trabajos que hay en marcha, etc., nos proponemos eh, venir con ideas nuevas, ¿no? Eh, de cualquier tipo, ¿eh? puede ser para clientes, puede ser, no, no hay no hay, no hay ningún tipo de, de, de briefing ni de ni de cortada ni de nada, podemos traer lo que queramos. Y hace unas semanas dijimos bueno pues verano eh, tenemos unas semanas de trabajo un poco más tranquilas, ¿qué podríamos hacer para primero para pasárnoslo bien y luego para probar cosas, ¿no? Nosotros siempre decimos que antes de contarle una cosa a un cliente una idea decirles que apuesten por algo nos gusta experimentar nuestras carnes para ver si realmente funciona ¿no? Ajá. y lo que fue experimentar cómo se debería de hacer hoy o cómo creemos nosotros que se debe hacer hoy una campaña en Instagram nosotros estamos en Instagram yo en concreto desde seis días después de, de fundarse con lo cual soy de los pioneros pioneros y también fuimos pioneros a la hora de que una marca clienta nuestra tuviese perfil en Instagram y un concurso en Instagram, que fue NH Hotels a final de 2010. Eh, por NH Hotels lanzamos una campaña en su día, que fue Waycard que a día de hoy, de dar como por 40.000 fotos etiquetadas en Instagram. Y lo que veíamos que últimamente se estaban haciendo muchos concursos en Instagram, muchas campañas, muchas acciones, pero realmente ninguna estaba jugando con los códigos de cómo nosotros creemos que se debería hacer. Antes con lanzar un hashtag era suficiente y creíamos que hoy no, no lo era. Entonces, con este divertimento, de, con este insight de, lo, de las fotos de pies, ¿no? que ya es un tópico ¿no? en, en Instagram, en todas las redes sociales, pues quisimos hacer una especie de experimento de cómo podríamos hacer una campaña. Muchas veces con un cliente es muy complicado hacer una campaña como esta, perfectamente la podríamos haber intentado vender a un cliente, pero decidimos implementarla por nosotros mismos y, y, y lanzarla con todo lo que tiene de trabajo, que tiene mucho trabajo, pero también todo lo que estamos aprendiendo con ella nos va a servir para, de cara a septiembre, trabajar en nuevos proyectos con clientes con este aprendizaje. Y encima nos lo pasamos bien. A ver, lo de pasarlo bien, no lo dudo ni dos segundos. ¿eh? Es que eso, claro. traspasa la pantalla y, y está la red por ahí hirviendo de, de, de comentarios. ¿eh? Ah. Este trabajo, este trabajo, primero, te tiene que gustar mucho. Ser creativo eh, aparentemente es muy divertido, como en Mad Men y esas cosas, pero luego el día a día no lo es tanto y es bastante duro y, y te tiene que gustar mucho. Eh, creo que en algún momento ahí he visto que escribías algo que, que decías que si, que si todos éramos creativos, ¿no? Uh -huh. y, y yo a esa respuesta te digo que absolutamente sí. Todos somos creativos y lo único que a lo largo de nuestra, sobre todo de nuestra edad adulta, Vamos eliminando partes nuestras de nuestro componente creativo, pero todos somos creativos y cualquiera puede trabajar en creatividad. Lo único que se necesita es mucha disciplina y, y mucha pasión. Eh, pasión porque es un trabajo complicadillo. Uh -huh. Parece que o sea, cuando sale una campaña como esta, en los historiadores y tal, eh, es el lado amable, pero el día a día es que tu trabajo, en un 90%, acaba en la basura. Y creo que nadie tiene un trabajo uh -huh. así. No, no, normalmente no. Y, y lo, lo único es que me imagino que el, el trabajo que no termina en la basura, sino en, no sé, en un soporte publicitario, sea el que sea, te compensa, pero mil veces, los no sé cuántos trabajos que terminaron rechazados, ¿no? Eh, a veces sí, a veces no. O sea, eh, a ver, yo, mi carrera es un poco atípica, ¿no? Porque yo vengo del mundo offline puro y duro. Primero por mi edad, porque hace, años, hace unos años no había entornos digitales. Eh, entonces yo vengo de agencias tradicionales y agencias que, que os sonarán a todos como Janan Rubicam, Barsat, Dogli, etcétera, y yo llegué a un momento en que me aburría de lo que estaba haciendo dejé de creer en lo que hacía y busqué una nueva salida y la nueva salida fue un poco por el boom de las redes sociales, pues el entorno digital y el entorno del, del social media y a, ahora me, realmente me lo estoy pasando mucho mejor que, que en mis últimos años como creativo offline, porque Creo que estamos viviendo una era muy divertida, más que una era, un cambio de era, y nos está permitiendo el, el jugar y el, en mi caso, primero eh, re, reinventarme y poder aprender cada día cosas nuevas. Yo llevo tres años y medio más o menos eh, volcado ya en, en redes sociales, en social media marketing en general, social business, social customer engagement, como le llamamos nosotros, etcétera, sí. el palabra que queramos ponerle. Y yo, en esos tres años y medio, me los he pasado muchísimo mejor que en el resto de mi carrera. Sinceramente, he aprendido muchísimo más que en el resto de mi carrera y sigo aprendiendo cada día. Y es poco por lo que te decía, porque creo que estamos viendo ese cambio de era que hace que estemos inventándolo todo de nuevo. estamos Igual que nos estamos reinventando profesionalmente muchos de nosotros, estamos reinventando la manera de cómo las marcas se comunican con las personas. Uh -huh. Y estáis recibiendo también mucho más feedback de, de la gente, ¿no? Es mucho más directo. Es mucho más directo y es y es un, es un cambio eh, eh, complicado, que sobre todo las grandes marcas son las que los tienen más difícil, porque no es lo mismo una pequeña empresa, una pyme, que cambie un poco su modelo de comunicación comercial, a que lo cambie una gran empresa que cotiza en el IBEX. ¿Sabe? Es muchísimo más complicado, hay muchos más departamentos, etcétera Pero no les queda otra, o cambian o cambian. Sí, sí, vale. o sea, lo, lo exige es la exigencia. <risa> ¿Y cómo consigues que cambie? Porque eh, normalmente una empresa, sobre todo el tamaño que está viendo de que lleva a la agencia, son grandes empresas, eh, a mayor tamaño normalmente más años en todos los sentidos. Más años de historia, más años en el consejo de administración, más años en la decisión. ¿Y cómo llevas tú a.? Yo mismo, ¿eh? A mis añitos, soy un medio dinosaurio, ¿cómo me llevas a a convencerme de que realmente debo estar ahí. ¿Que se acabó el medio tradicional o ha quedado en un segundo plano y hay que ir a otro medio? No, el medio tradicional no, no, es, no, es que haya, no es que haya muerto. Lo único que hay que saber adaptarlo. A mí muchas veces me dicen, ¿entonces el spot ha muerto? No, el spot no ha muerto. El spot, el, vivimos en la era audiovisual. El spot está más vivo que nunca. Lo que está muerto es la manera narrativa en utilizábamos los spots. Mm. Eh, yo, so que, yo soy muy, muy, muy ferviente de defensor de lo que yo llamo la publicidad real enfrentada a la publicidad ficción. Eh, creo que la, que la publicidad, cuando, cuando yo digo publicidad real, es publicidad en la que podemos ser los protagonistas, podemos jugar con ella, intervenir, tocarla, mmm, nos, nos cuentan una historia real. Cuando eso ocurre, el, el famoso engagement, esa vinculación que, con esa historia que nos están contando es mucho más fuerte que cuando me estás contando una idea una campaña totalmente rodada con actores, recreando una ficción, etc. A mí, yo nunca he. Yo entro en mi cocina muchas veces y nunca me he encontrado al mayordomo de limpio limpios. <risa> <risa> ¿Has entonces, mirado bien? ¿Has mirado bien? Yo lo miro todos los días y no lo encuentro. Entonces, a, a mí que me intentes vender un producto de limpieza con un personaje de ficción que echa un chorro por la cocina y todo brilla, a mí realmente lo que me hace es separarme el producto, no me lo creo. Y creo que hoy las marcas. Eh, tienen que ser honestas y transparentes, son dos valores del mundo 2.0 y es que son así porque ahora tenemos mucho más mucho más medios para pillar una mentira. Entonces, como un compañero que tengo en la agencia que dice que, que las marcas tienen que hacer el bien, ¿vale? Y yo estoy yo, yo muy de acuerdo en eso. Creo que tienen los medios para hacer el bien y, y además es que es la única manera que les queda. Hace unos años empezó el tema de la responsabilidad social corporativa en grandes compañías, un poco como para limpiar esa imagen, ¿no? Eh, esas, esas grandes compañías que, eh, yo sé, Iberdrola, Unión Fenosa, o Repsol, etcétera, me viene a la cabeza. Realmente la responsabilidad social corporativa es, primero, no mentir y que, y que tu comunicación no mienta. Entonces, para mí ese es uno de los cambios que tienen que, que sufrir y, y está muy ligado a lo que yo llamo la publicidad real versus la publicidad ficción. A mí no me sigues diciendo que eres muy verde, que eres muy limpio, que, que estás con el medio ambiente, con los discapacitados, etcétera. Demuéstramelo, contrata discapacitados, que tus, tus oficinas realmente sean eh, con, con ahorro energético, etcétera, etcétera. No me lo cuentes, Aldo. Si tú me lo haces y me lo enseñas, me lo creo, porque lo estoy viendo. Si me lo cuentas, es cuestión de fe. Uh -huh. No Y para, y para ti, en tu, en tu relación con las empresas, también es un buen punto de apoyo. Aldo, cuéntamelo. Que claro. yo me lo crea y el público se lo va a creer Mira, yo, una cosa, tú decías, Ander, que cómo, cómo lo hacíamos, ¿no?, cuando vamos a una gran compañía. Nosotros vamos con un, una frase en inglés que el, es el fail-off, fail quick fail chip, ¿no? El rápido, a menudo y barato. Tú imagínate cuando entras en un gran despacho de estos y les dices que se tienen que equivocar. Pues claro, te, no te sacan a borrazos de allí, milagro es la... Pero es la única manera de cómo funcionan hoy las cosas. Hablábamos de la campaña anual pistola al principio. Nosotros la hemos lanzado, podría haber sido un fracaso y habríamos obtenido un aprendizaje. Muchas veces fracasamos, pero aprendemos. Y en ese aprendizaje ya está el éxito. No, no hay que tener miedo. A, antes las campañas se testaban, se pretestaban. Cuando salían a la luz ya era como eh, eh, pan rayado. O sea, ya eso no, no tenía ni. No había ninguna capacidad de que le sorprendiese a nadie. Porque había pasado tantos filtros, era tan políticamente correcta que obviamente dejaba diferente a todo el mundo. Ajá. Hoy tú puedes lanzar una idea, como hace Google cuando lanza, por ejemplo, eh, Google Wave, lo lanza y sabes qué pasa. No, pues hoy los productos los vamos construyendo los usuarios, vamos diciendo, pues así esto no me gusta, pues esto no sí, esto tal. Y nosotros intentamos hacer lo mismo. Con la campaña de Pistureo, una de las cosas que hemos hecho nosotros fue lanzarla, y después de lanzarla, dependiendo de cómo ha reaccionado la comunidad, Vamos cambiando cosas y, y la vamos llevando hacia las cosas que vemos que funcionan. Nosotros al principio teníamos una idea de fotos para, su, para tener contenido en Instagram que vimos que no funcionaba mucho y nos fuimos a otro que vimos que funcionaba muy bien y lo estábamos potenciando. Y luego encima la comunidad siempre te sorprende. Yo siempre digo que el, el departamento creativo más importante de, del mundo no está en ninguna agencia, está ahí fuera. No se puede luchar ningún departamento creativo de, de ninguna agencia Puede luchar contra el potencial creativo que hay ahí fuera. Y encima la red es un lugar donde encuentro, donde contarlo, donde, donde ofrecerse, etc. Y una de las cosas que nos ha sorprendido con la campaña es que la gente se está sumando, creando memes, subiendo fotos eh, con copies trabajados por ellos. Nos están haciendo la campaña a la comunidad. Sí. Eso es algo que ocurre muy poquitas veces y que es, es pura magia. Y cuando las marcas, nosotros al final somos una agencia, somos una agencia más o menos pequeña, pero cuando una marca gorda consiga que sus, su propia comunidad les haga las campañas, mmm, ya habrá conseguido, el, el engagement famoso lo habrá conseguido sí o sí. Lo complicado es cambiar esos modelos mentales de que cuando yo lanzo, mi marca lanza un mensaje, tiene que estar, mmm, lo han tenido que ver los abogados, la señora la limpieza, mi cuñada, eh, así las ideas frescas es imposible que fluyan. Cuando nosotros lanzamos una idea y la dejamos que tenga vida propia y la vamos llevando hacia donde la llevan, la va llevando a la comunidad, es mucho más rico. Yo decía en el post de, de ese blog en, del piestureo, decía que, que la campaña no nos pertenece. Nosotros la hemos lanzado, pero es un hijito que le ponemos ahí y ahora ya él tiene vida propia. Y nosotros le vamos vigilando, que no se caiga, que vaya por aquí, que vaya por allá, pero el, el hijito ya anda por sí mismo. Uh -huh yo de, de, de eso estoy totalmente de acuerdo contigo, y es más, una de las cosas que más, más atención le suelo prestar cuando encuentro un post interesante es a los comentarios. En tu caso creo que he visto hoy veintitantos sobre ese post que has comentado, sí. y bueno, hay una, una colección de ideas, una a favor, otra en contra, aportando sugerencias un tanto locas algunas, un tanto sí. razonables otra, y ese y tendría que tener un equipo imposible de reunir para que entre todos fueran, fueran llegando toda la idea que los propios usuarios están marcando. Mm. Y escuchándote antes, estábamos viendo un poco el, el ombliguillo de, de este ganado en el que estás tú. Nosotros comenzamos cuatro diciendo, oye, tenemos una idea, ¿por qué no nos ponemos el, aquí a emitir al aire? En el segundo detectamos que no sé qué, en el tercero que no sé cuánto, y bueno, no sé en qué número estamos ya y aquí te tenemos. Claro, estás... es que es la única manera, es la única manera, es... Antes de, vamos, lo, nos lanzamos a la piscina. Luego ya vemos si está el agua fría, no está el agua fría, si nos tenemos que abrigar, no tenemos Pero hay que lanzarse a la piscina. Es la única manera. Y por eso insisto que es, es, hay que experimentarlo en carne propia para que luego con ese aprendizaje ir a las grandes marcas y tratar de que lo hagan. Porque si no, eh, seguiremos con ese modelo antiguo que, que insisto yo, eh, cuando hacía spots sufría esos pretés detrás de un de cristal ahumado, un grupo de personas poniendo a parir una idea tuya. Y es muy duro, es muy duro. No porque pongan a parir una idea tuya, que eso... eso es La presión, vimos, la presión. es metente. No, porque, porque es gente que por 30 euros o por un bocadillo, por, por, por lo que sea, se siente la obligación de hablar sobre una idea. Y claro, nunca va, de, nunca va a decir las cosas positivas. La, vas a sacar las pegas uh -huh. Y entonces eh, eso era hacer carne picada de la creatividad. O sea, uh -huh. era algo muy duro. Y a, estamos hablando siempre de las grandes marcas y un poco así, uh -huh. pero bajando un poco sí. los pies al suelo porque, claro, eh, las pymes también quieren sacar sus campañas creativas, lógicamente. no sé uh -huh. A mí se me ocurre, por ejemplo, vamos a decir a un empresario, a una pyme, a un pequeño, por ejemplo, rotulación de vehículos, algo así. ¿Qué pueden hacer creativo? ¿Qué, qué, qué ideas pueden sacar? ¿Cómo...? Yo siempre digo que las pymes lo tienen muchísimo más fácil que las grandes marcas, precisamente por eso, porque no tienen que derribar todos esos departamentos de ATL, BTL, interactivo, digital, eh, comunicación, etc. Ellos pueden tener una idea y ponerla en marcha mañana, no hay más. Yo conozco casos que de gymes, de, de 12, 14 empleados y menos, que están haciendo cosas modélicas en social media eh, de, en, vinculado a su negocio. Eh, es lanzarse, o sea, es que no, es darle vueltas, al final, eh, cuando, cuando a un creativo le llega un briefing, antes nos llegó, para mí era como que las marcas tenían que hacer publicidad y daba igual, ¿no? Tenía que hacer publicidad, sí o sí. Hoy creo que va más encaminado a que hay una marca, hay una pyme, una gran empresa quien sea un, un, un, un, un autónomo, una persona que solo es solo él su empresa, tiene no un problema de comunicación, y te llama para cómo le resuelves. Igual que cuando tienes un problema con el grifo y llamas al fontanero. Pues en vez de decirle, ¿usted lo que debe hacer es poner un... No, me cuenta su problema y yo intento y dar una solución. La más creativa posible para que esa comunicación haga ruido y se escuche y a la gente le interese. ¿Vale? Eh, lo de haga ruido casi me, me, casi me, me borro nada más decirlo. Eh, no, no es cuestión de hacer ruido, es cuestión de ser interesante. Si lo que tú cuentas le interesa a alguien ya te están escuchando. O sea, y lo, lo difícil, van a propagar, lo van a propagar ya. No claro. lo van a hacer ellos espontáneamente. Claro. Lo difícil es la publicidad invasiva. Yo te, te machaco con un mensaje que yo he creado y te, y te lo meto en el cerebro a golpe de GRP. Da igual, si estás navegando y te sale un banner invasivo, si estás viendo la tele y te interrumpen un programa, lo que sea. Eso a mí me parece que es absurdo. O sea, lo, lo interesante es que tu mensaje sea lo suficientemente atractivo para la gente para que quiera escucharlo. Hay una acción de diccionaria en Brasil que ya tiene como un par de años, que yo siempre la pongo como ejemplo porque lo que hicieron fue colocar un fotomatón en un, en un centro comercial que cuando te metías dentro, en vez de en vez de hacerte una foto de fotomatón, lo que te hacían es que dentro habían metido a un ilustrador y te hacía un garabato de tu cara, ¿vale? Y eso es lo que salía. Pues hay una imagen de, del, del vídeo de caso estudio que hay una cola como de 30, 40, 50 personas haciendo cola para meterse en el fotomatón. Y yo siempre lo pongo como ejemplo porque es como lo que deben conseguir una marca o alguien que quiera lanzar un mensaje. Que la gente haga cola por escucharte. ¿no? Lo más curioso luego cuando se habla de campañas offline, online, etc. Eh, esas, esas fotos que salían con las ilustraciones de, del ilustrador del fotomatón acabaron siendo avatares en las redes sociales. vale Entonces, eh, eso eso es la comunicación que como es hoy. Una cosa que ocurre en la calle y acaba en la red social. Pero no porque alguien comparta un vídeo porque es muy divertido y lo comparte y lo viraliza, palabra que a mí me espanta, sino que lo hace propio. Y un avatar firmado por Pictionary, o sea, una, una, un carabato eh, firmado por, por Pictionary, acaba siendo el avatar de muchas personas. Eso es lo que hay que conseguir. Ese es el, el buen ruido. O sea, lo que te borrabas antes de la boca sí. es el buen ruido porque es espontáneo de la gente. Entonces, lo que llega espontáneo Eso de es. no me lo están vendiendo por detrás, sino... Me están haciendo, claro. te pongo mi avatar y, y, y me nace ponerlo. Entonces, eso se nota, se transmite, ¿no? ¿Qué pienso. Claro, cuando pues es interesante lo que les cuentas, eh, si tú quedas a tomar mañana una cerveza con una amiga y te cuenta algo interesante, la vas a escuchar. Como te cuente el rollo de siempre, vas a borrar la mente. Vas a volver en blanco y digas, sí, sí, sí, pero no la vas a escuchar. Pues lo mismo con las marcas. Uh -huh. y hablando de marcas, están comentando aquí en el chat, bueno, para quien no conozca el sistema, le, les comento. Eh, tenemos eh, los, los que estamos participando de la conversación, tenemos un pequeño chat a nuestra derecha donde vamos haciendo comentarios y de esa manera eh, organizarnos un poquito. Eh, ah, Y a los que nos siguen desde de YouTube, recordarles que eh, tenemos un, un hashtag, HangoutOn, que lo verán por aquí debajito de mi, de mi imagen, y a través del cual podéis participar y hay un par de compañeros que se están ocupando de seguimiento. Podemos trasladarle las preguntas a Carlos y los comentarios de que queráis. Bueno, volviendo a lo, que, a lo que decía de este pequeño chat, eh, están, varios compañeros están coincidiendo en, en dos cosas. Uno apuntaba un poco más arriba que eh, si no estamos volviendo un poco a publicidad tradicional de blanco y negro, señora delantal y demás. Y luego... Eh, otro compañero eh, apuntaba, dice, bueno, eh, yo soy ciego a la publicidad y ya los anuncios son parte del decorado, no le hago caso. Y otro más apuntaba, que son muchísimos comentarios, eh, bueno, ¿y qué ocurre ahora con, con todo el tema de las marcas blancas? Ya me suena la marca del distribuidor X, pero no hay tanta marca como antes. No sé, ¿cuál es el panorama, según tú, Carlos? ¿Dónde estamos ahora en este tema? Eh, respecto a la marca blanca, ¿qué dices? En general, eh, ¿volvemos a una publicidad tradicional de señora blanco y negro y delantal? ¿O eso ha sido dos, dos anuncios puntuales y poco más? O... A ver, eh, eh, hoy ver un blog en la tele es para mí es bastante deprimente, porque estamos viendo un momento de crisis y en vez de utilizar un momento de crisis, como hicieron, por ejemplo, en Argentina para ser más creativos y con menos medios, eh, ser más, más interesantes, lo que, es, lo que yo estoy viendo es que los departamentos de marketing se están volviendo más conservadores. En vez de más atrevidos, más conservadores. Entonces, casi prefieren no hacer demasiado eh, ruido con su comunicación para que todo siga más o menos igual. ¿Vale? Entonces... Es eh, lo que te digo, que ver un bloque de televisión para mí es bastante deprimente. O sea, yo yo cuando empecé a trabajar en esto, mmm, yo era de los que dejaba de... O sea, yo buscaba los bloques de, de, de publicidad para ver los anuncios. Eh, hace ya años que nos voy saltando como hacemos todo el mundo, ¿no? O sea, que, que, que, que es, es, es ley de vida. Entonces, eh, a mí es un tema que me produce cierta tristeza que no estemos aprovechando este momento. Cuando digo no estamos, generalizo, ¿no? En general... Eh, para ser más creativos, ¿no? para apostar por nuevos formatos, nuevas ideas y se esté apostando un poco por lo mismo. Yo me doy muchas veces de bruces cuando voy a reuniones en las que intento trasladar mi forma de entender cómo está esto hoy y me escuchan, me dan la razón, pero siguen haciendo lo mismo. Sí. Entonces, eh, pues eso, con marcas conservadoras y con gente que prefiere mantener, que lo entiendo perfectamente, ¿eh? y más en, insisto con la crisis, prefiere mantener su silla a buen recaudo, que apostar por algo que le pueda traer más éxito, prefieren a, apostar por algo más conservador y mantener su silla. Que insisto que, que esa persona tendrá su, su familia, sus hijos, sus hipotecas, sus cosas que pagar y lo entiendo totalmente respetable. Pero si hablamos de construir marcas, de, de aprovechar este cambio de era que estamos viviendo, de experimentar, pues a mí me produce tristeza que haya marcas que no lo hagan. ¿no? Mm. Siempre al final nos tenemos que ir a pequeños ejemplos Incluso con grandes marcas Tenemos que ir a pequeños ejemplos prácticamente de, de coste ridículo Para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera No sé si conocéis una acción que hicimos hace unos meses Cuando, cuando se lanzó Vine La, la red social de, de vídeos de 6 segundos sí, claro que, claro. Con, que la lanzó Twitter <coughs> Pues nosotros, esto fue un jueves por la noche Quiero recordar y yo dije, tenemos que conseguir que una marca de las que trabajamos sea la primera que haga un Spot en Vine. Entonces, pues rápidamente, a través de nuestra red social interna en territorio, nos pusimos en, en marcha y trabajamos para Toyota. Toyota es una marca muy innovadora y decidimos que deberían ser ellos. Nos, nos pusimos en contacto con ellos y conseguimos, de forma milagrosa, porque no son los, los timing normales, en 48 horas... Eh, producir y emitir ese spot en seis segundos en vain. Bueno, eso que fue una cosa menor, que de un coste ridículo, eh, ha tenido enhorabuenas para el Departamento de Marketing de España, de toda Europa, lo han puesto como un modelo de hacia dónde deben de ir y, eh, va, y eh, Toyota, que Estados Unidos, y también les ha, les ha lavado y, les, y hemos salido en, en, en blogs americanos como una de, un modelo idea de cómo se deben hacer hoy las cosas en, en comunicación, ya no en redes sociales, ¿no? Y era un un poco como lo del pistureo, fue al final casi un divertimento, ¿no? Vamos a hacer un spot en 6 segundos en vain. Pues Toyota cuánto se gasta en, en publicidad todos los años, no, televisión, Y de repente una acción de coste ridículo es la que más éxito ha tenido este año. Pues es, es una vez más, con de pequeñas demostraciones vamos marcando el camino. Luego, quien se quiera sumar a ellas o no, siempre habrá gente que apostará por el modelo antiguo y siempre que se, se, que, que se inventa algo, habrá gente que diga que, que era más divertido el tantán que el teléfono. Y cuando nació el teléfono móvil, era más divertido el teléfono que el teléfono móvil. Y cuando llega Internet, que para qué quiero Internet, etcétera, ¿no? Entonces, somos por naturaleza, somos un poco reacios a los cambios, pero yo siempre digo que el, la tecnología en este caso está para hacernos la vida más fácil y ayudarnos. Y para las marcas, cuando digo las marcas, hablo hasta para las marcas personales. ¿eh? Uh -huh. eh, para, para todos es una, es una oportunidad única que tenemos. O sea, yo siempre digo que Internet es para los listos. Y hoy en día tenemos la posibilidad de cualquiera de nosotros darnos a conocer a través de Internet, algo que hace unos años no, no teníamos esa posibilidad. Si nosotros con medios como los que tenéis vosotros lo podemos hacer, Marcas que manejan grandes presupuestos, es una obligación que lo hagan. Y para que funcione hoy en día una campaña tiene que ser transmedia. ¿Crees? Yo, yo a ver, para mí sí. Insisto, porque por pequeña que seas, puedes hacer la transmedia. Un ejemplo es eh, No El piestureo En teoría es una campaña de Instagram, pero el debate está en Twitter, el debate está en Facebook, el, los vídeos están en YouTube... Eh, nos eh, posteamos en un blog, etcétera. O sea, eh, el otro día estuve hablando de la campaña en Onda Cero. Eh, probablemente este fin de semana lo hagan la COPE. Al final se está hablando de la campaña en muchos medios, en mm -hmm. muchos soportes. Eso es como debería ser. Yo cuando veo un spot en televisión y veo que no me dejan pie a participar, a que, incluso cuando es atractivo, a que tengan un hilo en, en redes sociales y no me refiero a poner un hashtag que para mí eso ya está un poco obsoleto, uh -huh. sino eh, que me dejes elegir al el final, por ejemplo, que me dejes, mmm, eh, yo qué sé, captar eh, con sazán el, el audio y acceder si es un coche a una prueba de, de ese coche, etcétera. O sea, creo que es lo que os decía al principio, ¿no? Que los por supuesto, no han muerto. Lo que ha muerto es la forma de narrativa de utilizarlos. Entonces, por supuesto que para mí las campañas tienen que ser Carlos, perdona un segundo, eh, cuando hablamos de grandes marcas, marcas blancas, eh, por decirlo de alguna manera, esa falta de imaginación es porque están faltas de, de ideas o es porque eh, dices que ellos se quedan sentados en su puesto, pero el transgredir es discutiendo que cualquier anuncio que transgreda no pasa desapercibido. ¿Por qué no hay esa transgresión? Pues precisamente por eso, porque no prefieren no hacer ruido. O sea, es que es así. O sea, prefieren hacer un anuncio más convencional, que tenga sus GRP, etcétera, etcétera. Pero Voy a poner que un no haga... ejemplo sin decir marcas, Carlos. Aquí tenemos los grandes supermercados, que siempre, o sí. grandes superficies, sí. que siempre son los que, por decirlo de alguna manera, copan la, sí. la parrilla de anuncios. Sí. En cambio, eh, van las grandes superficies en estos momentos, de lo que se están valiendo es de decir que son los más económicos, que son los que mejor servicio están dando. No van a innovar el decir, señores, les estoy ofreciendo algo. No, no, sencillamente eh, digamos que nos tratan de tontos. Totalmente. Yo, yo decía hace unos meses cuando salió la campaña de rebajas de, del corte inglés y decía, pero necesita realmente el corte inglés hacer una campaña para comunicar que lleguen las rebajas? <risa> o sea, la gente está deseando que pongan la categoría baja para asaltar las tiendas o sea, eh, Obviamente piensan que somos tontos Pero no, no me quiero meter en un charco Pero esto es como en política Nos tratan como a niños pequeños Pero porque piensan que son así Yo a mí ha pasado, y hablo ya de, de hace años Para que no nos dé ningún cliente cercano actualmente De contar una idea y decirme Pero es muy complicado, algo que lo entienda mi madre lo que me estaba diciendo ese director de marketing es algo que entienda yo, porque eso que estás contándome no me está enterando de qué va. Una apuesta segura, una apuesta claro, segura. Quieren. Muchas veces se, se, se, se aprovechan un poco de eso para hacer ideas mucho más facilonas, eh, que al final son más ideas más facilonas de vender internamente. Pero cuando un departamento de marketing aprovecha, apuesta por una idea que se sale un poco de lo normal, eh, la magia que se produce es brutal. Y, y porque se involucran y ya lo ven no como una acción de su agencia sino como un hijito que tienen que defender y e internamente venderlo y esa es la parte más bonita pero completamente de acuerdo a que a que nos tratan como tontos si tú lo decías ¿no? si, si el mensaje de todas las superficies son eh, yo soy más barato yo soy más barato yo soy más barato y todas encima nos dicen lo mismo a mí me da igual a mí me da igual la imaginación da, es que ya ahí no sé por dónde aparece se no, pero es que aparte, diciendo, no me digas que eres más barato demuéstrame que es más barato Sí, si tú me o sea, que, favor, El gancho es, me es que vaya y vamos, variedad de ir hacia, mil a 100.000 superficies haylas, pero de eso a que lleguen y es que yo muchas veces o sea, hay quien es de, los, de la publicidad es que digamos que me aprovecho para ir a hablar con el señor Rock. <risa> <risa> <risa> <risa> verdad, que es que de verdad que dan ganas de cagar y perdón por la expresión. Totalmente como lo sí, la emisión, de verás tú, José Antonio. Es casi una palabra mucasta, ¿eh? Mucasta, mucasta, mucasta. Las tengo peores, te lo garantizo. Sí, sí, pero estamos en la casa del señor Google y manda a él. <risa> Yo, de todas formas, hay un, hace mucho tiempo, le, de esa época, que salía uno cualquier librillo que, que caía en las manos sobre marketing y estas cosas, sobre todo las que regalaba determinadas revistas. Y siempre he tenido gran curiosidad por esto. Eh, hay un mm. eslogan que me da mucha pena no recordar ahora, pero que era precisamente no de un líder, sino de un segundo. Eh, no recuerdo si era de la guerra de, de Hertz y Abby, mm -hmm. que bueno, como son marcas de fuera de aquí, vamos a nombrarlas, mm -hmm. y, y que precisamente hacía hincapié en que somos los segundos, no somos líderes, y por eso nos esforzamos más. Sí. Quizás esa, campaña tenía... era... esa campaña tenía trampa, mm. porque realmente eran los terceros. Ah. pero entonces, Lo que consiguieron fue, fue Primero ponerse los segundos Pero al segundo le ignoraron vale Entonces esa, esa campaña Que es mítica Tenía su trampilla Pero eso es algo que Es curioso que en esos años Debe ser 70, 80 eh, La publicidad era mucho más divertida Que ahora Primero porque estaban la estaban inventando Es lo que yo decía del cambio De, era, de, de que estamos viviendo hoy Estaban inventando la manera de hacer publicidad y cuando, por ejemplo, eh, eh, Volkswagen llega a Estados Unidos a lanzar el Beetle y, y hace aquella mítica campaña diciendo que, que, que, por ejemplo, que el coche es feo, ¿vale? Uh -huh. había, un, había un titular que, que colocaban la nave espacial que llegó a la Luna y el titular firmado por Volkswagen era es feo pero ha llegado hasta la Luna, ¿no? Ah, a me imagínate a dónde puede llegar un Volkswagen Carlos, pues, una de sí. las campañas y perdona que te corte porque vine a huevo sí. una de las campañas que jamás me ha parecido, de que nos han tratado con un poquito de conocimiento es eh, coche del año pero vamos a ver señores, cómo va a ser el coche del año cuando estamos hablando de que acabáis de lanzarlo al mercado uh -huh. bueno, pero o si sea es... cómo te sientes el... O sea, malo es que digas, bueno que yo soy el primero de la lista Claro, después de Fulanito Venganito y sultanito, pero eh, es que coche del año. Bueno, pero eso es un tema casi más eh, periodístico, ¿no? De alguien que patrocina un premio y, y lo utiliza, como lo del balón de oro en el fútbol y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más da si en un deporte colectivo quién será el primero, ¿no? Pues, ¿qué más da que cuál es el coche del año? El coche del año será el que tú te has comprado y tú estás contento con él. Y cuando vas a cambiarte de coche, vuelves a repetir de marca. Y cuando alguien te pregunta qué coche, tú estás súper orgulloso de tu coche, ese es el coche de año. Claro. No, sí, está claro. Bueno, aquí eh, uh -huh. están algunos compañeros, algunos seguidores de Twitter, están lanzando cosillas. Como uh -huh. Yolanda está atenta, te sí. va a pasar alguna preguntita. Sí, vale. tenemos, tenemos en Twitter a Trinity que cuando has nombrado lo de las marcas personales, ¿no? de que igual que las marcas se puede llevar ¿no? al terreno personal, ella quería un poco que cómo se puede potenciar una persona, o sea, su marca personal, para encontrar trabajo hoy en día. ¿Cómo se puede ser creativo como marca personal? Os cuento dos ejemplos. De, de, uno de un, de un creativo, precisamente, y otro de un cantante. El creativo fue un, un creativo eh, portugués que se trasladaba a Londres por, a, por cuestiones personales y necesitaba encontrar trabajo en Londres. Entonces lo que hizo fue colgar un vídeo en YouTube en el que hablaba de su novia. Y su novia era una top model, eh, había estudiado no sé cuántas carreras, hablaba no sé cuántos idiomas, ponía fotos de ella, la chica era espectacular, y al final, después de hablar mucho de su novia, decía, y este soy yo, y ponía una foto suya. Y él era un, person, un tío totalmente normal, con su barriguita, rascándose la cabeza... Eh, alguien que no podrías imaginarte que fuese el novio de esa chica, ¿no? Y entonces el tío decía que, que era bueno con las palabras, ¿no? Entonces, siendo copy, eh, redactor publicitario, pues lo, lo acababa de demostrar, ¿no? Te habías tragado ese vídeo en YouTube de ese copy hablando supuestamente de su novia y lo realmente se estaba vendiendo como un redactor eh, publicitario. Este chico obviamente cerraba con, el, con un link a su portfolio, a un mail y a un teléfono móvil y consiguió trabajo en Londres antes de llegar a Londres, ¿vale? Simplemente demostrando que era un buen copy. Así encontró trabajo. Y luego hay otro caso que es el de Suso Jones, un, un joven cantante, que a lo mejor recordáis el vídeo, porque salió mucho, que llegaba a un McDonald's, eh, a un macauto y desde el coche con sus amigos hacían el pedido cantando, ¿no? Cuando, yo recuerdo cuando ese día llegó a la agencia el vídeo, la gente empezó "Joder, habéis visto el miral de McDonald's! Realmente ah. no era un viral de McDonald's, era era un viral de ese chico uh -huh. que se quería dar a conocer como cantante de esa manera y lo hizo a través de, de, utilizando en este caso a McDonald's. Pues curiosamente McDonald's supo reaccionar, le llamó, hizo una de las canciones de una de, una de sus campañas y este chico acabó en Los Ángeles grabando un disco. Pues uh -huh. simplemente grabándote un vídeo, haciendo un pedido, cantando en un McDonald's, te das a conocer como cantante y ese vídeo, no sé, las miles de visitas que tiene. Uh -huh. Es como, como el caso del chico periodista que, que, que también en el metro, cantando en el metro es. su, su currículum. O sea, es otro ejemplo otro también, trabajo. porque también mm. lo estuvo grabando, lo colgó y la repercusión un poco en las redes demostró en ese momento Eso su es. creatividad. Claro, Si tú mandas tu currículum a 25.000 sitios, eh, estás haciendo lo que hace todo el mundo. Si tú vas al metro y cantas tu currículum, estás haciendo algo que no ha hecho nadie. Consigues trabajo. Es que es la prueba de que por mucha crisis que haya, si eres creativo puedes conseguir las cosas. Y por eso decía al principio, lo de que creativos somos todos. Cualquiera es creativo. Ese chico era periodista, no había trabajado en creatividad en su vida. El cantante no era, no era creativo, no había trabajado en publicidad en su vida. Y tuvo una idea y la llevó a cabo, nada más. Oye, volviendo al, al ejemplo que me he quedado pillado, en el ejemplo de la del que ha puesto antes Yolanda, de, del camioncito, del, del señor que está ahí por la esquina... Eh, con una pequeña comercio y quiere sacar su rótulo delante. Sí. Eh, y dice, bueno, se lanza y tal, vale. Ha tenido imaginación, por ejemplo, el que tú, el que tú has comentado del creativo, del el chico que hacía Poppy, sí. y hizo el vídeo con la, su pareja y demás. Eh, no voy a repetirlo todo lo que has contado. sí eh, Una buena parte, de, de, volviendo al ejemplo anterior, o sea, de alguien pequeñito, es coger, por ejemplo, una simple cámara casera, normal y corriente, y acercarse a su primer cliente y decirle, oye, ¿cómo te ha quedado la furgoneta? ¿Así de sencillo puede ser? Por ejemplo, mira, de... yo, yo hay un ejemplo, eh, voy a, a responderte de, de dos maneras distintas. Voy a hablar de un ejemplo de, de un, una pyme en este caso, que conozco bien de cerca. Los que me conocen dirán, ya está el pesado de, de la casa, ¿no? La casa es un restaurante de Madrid que, que abrió hace año y medio, ¿no? Uh -huh. eh, como decías tú en mi presentación, yo soy un bastante friki de la gastronomía. Pues eh, la casa en año y medio se ha convertido en un, en un ejemplo perfecto para que las marcas, eh, pymes, cualquier persona se vea reflejada. Ellos no han hecho nunca un, alguna acción creativa, por llamarlo así, ¿no? Ellos lo que han hecho es una estrategia en redes sociales basada en el sentido común. Ellos no tienen ni idea de marketing, no tienen presupuesto, no tienen recursos. El único recurso que tienen es un cocinero, que es periodista además de cocinero, le gusta esto de las redes sociales y le liberan una hora al día para que pueda atenderlas. Bueno, tienen presencia en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, etc. Eh, tienen un, una web totalmente 2.0, tienen un blog eh, espectacular y hace poco posteaban un post que para mí era modélico. ¿no? Y hablaban de una receta de un nuevo plato que, iban a la, que acababan de lanzar. Y lo que era un pez limón, un plato hecho con pez limón, ¿no? Entonces, el post consistía en, desde que el proveedor del pescado entraba a la cocina y les contaba las características de ese pescado, los cocineros hablaban de las pruebas que habían estado haciendo para conseguir la mejor receta. Habían probado con, haciéndolo al horno, a la plancha, decidieron hacerlo crudo. Y explicaban por qué. Explicaban cómo hacían la receta finalmente que llegaron a, a diseñar. Y terminaban saliendo al comedor preguntándole a la gente que lo había pedido qué les parecía. Y, un, y ese vídeo terminaba con una señora mayor, una señora bastante mayor, que le ponía pegas a, al plato y explicaba por qué. ¿eh? Para ellos fue la mejor respuesta de todas y obviamente es una marca que hubiese censurado. dice, no, no, ¿cómo vamos a poner a alguien hablando mal de su hijito en este caso, esa receta? Pues ellos obviamente lo dejaron Bueno, toda la labor que está haciendo la casa en redes sociales en redes sociales porque es la manera más barata de hacerlo uh -huh. les está convirtiendo en un modelo de negocio espectacular eh, ya no entro en que yo el día que entré en la casa la primera vez no conocía a César a su cocinero nada más que de haber ido a otros antes donde él había trabajado pero no le conocía personalmente y hoy somos amigos y eso se consigue con tratando bien a un cliente ese cliente vuelve repite se va haciendo una relación de confianza y al final nos convertimos en amigos. Pues yo os invito a que, a que brujuleéis en su web y sigáis un poco el rastro de lo que están haciendo, porque de verdad que es modélico Y es una, es una empresa de 14 personas. Entonces, cualquiera puede hacerlo. Y la segunda parte de la respuesta que te quería decir, de este, decías del ejemplo del roturista hay, hay un ejemplo que nosotros utilizamos mucho para iniciar eh, cuando estamos un poco atascados y necesitamos eh, tener ideas de las que poder tirar del hilo a ver si alguna funciona o no. Es, a mí hay un sistema que me gusta mucho que es, tú dime qué objetivos quieres. ¿Qué objetivos quieras tener el rotulista? Pues quiero que me conozcan en el pueblo de al lado, ¿vale? Uh -huh. Pues vamos a tener ideas para que no nos conozcan en el pueblo de al lado. Vamos a darle la vuelta a la tortilla, qué bueno. ¿vale? O si tengo un bar, pues voy a, voy a tener ideas para que la gente no entre en mi bar, ¿vale? Entonces una vez que tenemos todo ese tipo de ideas negativas, les damos la vuelta y empiezas a tener caminos... De ideas positivas de cualquier cual, cual explorar. Y siempre, si estás en grupo debatiendo sobre esas ideas, siempre habrá una de alguien que sea más estrambótica, más loca, que produzca carcajadas. ¿Vale? Si se produce eso, investigar por ahí. Porque ahí hay algo nuevo que a la gente le ha hecho que sonría, que se ría, que diga, ¿pero ah, cómo has podido decir eso? ¿No? Si ocurre eso, y exploráis por ahí, es posible que entéis con algo que no haya hecho nadie antes o algo relevante que a las personas nos mueva a hacer algo. Entonces, lo único que tienes que plantear es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué problema tienes? Pues mira, es que yo vendo mucho aquí, pero vendo poco allí. Pues voy a tener ideas para no vender nada allí. Y le damos luego la vuelta. Uh -huh. Estamos bueno. hablando del comienzo, o sea, el comienzo por el final. Sí, sí, sí, sí claro. Cuando, cuando te enfrentas al problema de comunicación de una persona, de una marca, de una pequeña empresa, quien sea, querrá conseguir algo. Eh, el del bar, querrá que se le llene el bar los martes, que es el día más flojo que tiene. Pues vamos a tener ideas para que los martes no entre nadie. Y ya empiezas, por ejemplo, a explorar un camino. Yo quería ¿se lo Sí. Vamos a intentar, parece que sí. Vamos a ver, y disculpadme porque estoy teniendo un montón de problemas entre virus, eh, de desconexión de en el hangout, estoy por triplicado, que no soy más que uno. Eh, mira, hacerte, que... vale, que lo no ríais. Eh, quería hacerte una, una pregunta y un poquito sacando, sacando los pies, digamos, de la línea en la que está, en la que está siguiendo pues, lo que nos está funcionando y tal. Volviendo un poquito hacia atrás. Es que me ha llamado mucho la atención cuando al principio de, la, de, la, de, la, de tu explicación nos comentabas que a vosotros, cuando una, una empresa como vosotros entráis en una gran empresa, prácticamente que os echan, vamos, que tenéis que entrar con muy, muy buen pie y tenéis que... Entonces, claro, eh, la situación que no tenemos otros, yo literalmente te puedo decir que llevo el pelo corto porque si no me sacan de los pelos, eh, eso es así, fuera, fuera, fuera bromas, eh, tú vas a, eh, a ver, tú, yo perfectamente me planto en una pequeña empresa, yo soy una persona con poca trayectoria, con poca experiencia dentro del dentro del sector, vamos, eh, para muchos llevaré mucha pero de mi punto de vista, todavía me, peguen, me quedan bastantes tiros que me peguen. Y me siento, me planto en esa empresa y le digo, y le digo sí, y sí, tal, le hablo, le voy lo a hacer la campaña, le voy a hacer lo, España, lo, lo otro... Lo Buenamente, me escuchan atent atentamente me cuentan, yo, yo tengo un Facebook normalmente el Facebook se lleva un sobrino, un sobrino, sobrino, sobrino, sobrino, sobrino, sobrino, sobrino se lleva un primo se lleva el tato, un vecino que entiende de, de, del internet, del aquello de, de, de internet y me despachan en todo caso me dan una tarjeta si me llevo bien con el amigo porque yo claro, yo eh, busco crear una amistad es la forma de entrar a la gente porque así soy suficientemente pesado ¿Cómo para que al final me terminen diciendo ¡Ah, vale, bien! Y así, y así entras, das un pie, metes un pie dentro y poco a poco te vas te vas colando dentro de la empresa. Claro, ese de mi punto de vista, tú lo ves desde el punto de vista eh, de una empresa grande con un prestigio ya, con un reconocimiento, con un equipo, ¿qué consejo me darías tú a mí para eh, evitar esos tirones de pelo e intentar... Eh, a ver, mirar a una empresita un poquito más fuerte o más reacia, digamos, al tema de redes sociales. ¿Cómo lo plantearías tú desde el punto de vista del perrito A ver, eh, eso que te pasa a ti me pasa exactamente a mí todos los días, ¿eh? O sea, sí. da igual donde vayas y quién seas, te pasa, me pasa exactamente igual. Yo el único consejo y, y no, no soy muy quien muy para dar consejos, es que si tú te crees lo que les vas a ofrecer, eh, eso se transmite. Cuando se nota que, eh, mira, que esto es lo que vengo a venderte y la palabra venderte es fea, eh, eh, es peor. Yo hay veces que voy con ideas a un cliente de las que yo no estoy muy seguro. No sé cómo se las van a tomar, no sé si es lo que necesitan, no sé si no, a lo mejor no les conozco lo todavía lo suficiente. Pero hablo cuando es, por ejemplo, un, un nuevo negocio, ¿no? un nuevo cliente. Cuando todavía no, te, no conozco demasiado el producto del sí eh, su histórico, lo que hace, lo que les gusta, lo que no les gusta. Eh, yo muchas veces digo, no sé si lo que el, lo que les digo me lo van a tirar a la cara o no, pero lo único que hago es, si yo creo, lo, lo que tengo en la presentación, eh, estoy convencido de ello, yo se lo, se lo trato de vender. Luego me dirán, mira, no tengo dinero, si tengo dinero, esto ya lo hemos hecho, esto no lo hemos hecho, esto me gusta, esto no me gusta, pero yo lo que llevo intento quedérmelo yo y que si fuese mi empresa yo lo haría. Entonces, al final es una cuestión de, tú decías de hacerte amigo. Yo no creo que es, haya sea necesario hacerse amigo. Simplemente es convertirte realmente en, en alguien en el que confiar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando yo me, me, me saqué el carné con 37 años y me compré el coche, mi primer coche hace seis meses porque iba a tener un hijo. Cuando me fui a comprar el coche, yo no entendía de coches, yo no sé ni, ni dónde está la rueda de repuesto. Lo que hice fue llamar a un amigo, que es un friki de los coches, para que me aconsejase, pues un poco lo mismo. Si tú te conviertes en esa persona que de un tema sabe mucho, recurrirán a ti cuando tienen un problema. Y si tú eres referencia. fiable, claro. Y si tú eres fiable y lo que les cuentas les, les das soluciones para su negocio, no, no habrá ningún problema. Luego te encontrarás, a mí me pasa, ¿eh? Yo voy a una reunión y acierto, doy en el pleno, tal, y luego a lo mejor no tienen dinero para hacer esa idea. O esa idea muere porque luego alguien internamente la ha visto, no le gusta, etcétera. Pero la confianza de consigues cuando llevas ideas que les interesan, cosas que, y cuando digo, digo ideas, insisto, no son, digamos, anuncios, ¿no? Eh, cuando les llevas cosas que les interesan y que ven que a su negocio les puede funcionar, mm, se genera ese, ese ambiente que hace que quieran, cada vez que tengan un problema, recurrir a ti. Mira, aquí lo plantea. Eh, eh, me gustaría aclarar, ¿se me escucha ahora por aquí? ¿No se me escucha? Sí, sí, no sí. Cuando he dicho antes lo de hacerme amigo, no es que me haga, a ver si me van a. Sí, sí, sí, sí, entiendo, es una relación de confianza. de que son amigos y son a la vez son clientes, a ver si se van a creer que ahora me llevo bien con ellos por por aquello de. Bueno, de que le intento, le medio llevo las redes sociales y tal. Hmm. No, no, tú eh, quieres hacerte amigo para desbancar al sobrino. O sea, ya está, directamente. No. Los amigos. A... Hay, hay muchos sobrinos en España, ¿no? O sea. de los sobrinos es tremendo. Además, yo creo que ya es una excusa recurrente que te ponen las empresas. Es que mi sobrino entiende y el pobre sobrino estará estudiando a lo mejor, ¿qué te digo yo? En, en Granada o en Zaragoza. No tiene ni puñetera idea ni relación con la empresa del tío, si es que es tío. Eh, los vamos, es una clima, una clima absoluta, porque claro, como le discutas tú a este señor si, si tiene un sobrino que además el sobrino entiende poder entender sobre redes sociales y si te va a hacer algo, le va a dejar de hacer? Yo, yo en ese caso lo que haría sería eh, ver si su competencia, por ejemplo, tiene otras fanpages en Facebook, cómo las llevan y, y en, en jugar a las siete diferencias. Yo es un ejercicio que pongo muchas veces. Te vas a cualquier sector, ¿eh? Eh, imagínate me voy a coches por ejemplo y tú te vas a, a cinco fanpages de marcas de coches y juegas a quitarle los logos, los avatares y tú te vas al departamento de marketing y le dices ¿identificas cuáles son tus posts? es imposible sí. porque son todos iguales entonces si tú le, le, le demuestras que su fanpage llevada por su sobrino es una más entre, to entre todas, que mm -hmm. así no va a conseguir diferenciarse ni hacer nada relevante, eh, lo obtendrá más fácil. De todas formas, si hay alguien que su fanpage la lleva a su sobrino, mm, mm -hmm. eh, es un hueso duro de, Re de Roel, eh, porque claramente él no entiende de qué va esto. Mm, clarísimamente. <risa> bueno, eh, María estaba atendiendo una pregunta de, de Twitter. ¿La plantea María, por favor? Bueno. Eh, sí, me... bueno, yo la verdad que con lo del sobrino tendría mucho que contar con, con muchas empresas, con sobrinos, hijos y no solamente no saben de qué va esto, que no le están dando el valor que realmente tiene. Y bueno, una vez dicho esto voy a plantear la pregunta que me comentaba Antonio. Preguntan en Twitter... Eh, Zona de ideas dicen las redes sociales nos posicionarían en todos los segmentos y nos vale para cualquier producto creo que sí se estaba pensando en algún segmento que no puede ser, no se me han venido las funerarias de la cabeza no sé por qué le pongan el pues, si o sea te vas tú? a creer que es mentira a mí me ha venido el mismo ejemplo a ver. <risa> Te diré, te, diré que, te diré que incluso ahí, ahí un compañero mío estuvo el año pasado en, en Colombia dando una charla en el, para el segmento de las funerarias. O sea, que, que hasta ahí también se puede. Eh, yo creo que sí. Otra cosa es cómo lo hagas. Eh, una cosa es estar en redes sociales y otra cosa es trabajarte las redes sociales cada día. Yo puedo estar y tener un perfil más abandonado que todas las cosas pero te lo tienes que currar. Insisto, igual que tu marca personal, yo eso insisto mucho a mis, mis creativos de mi equipo a que ellos se tienen que labrar también su marca personal. Y yo hay veces que veo perfiles de gente profesional en, Facebook, en, en Twitter en concreto que, que para mí no, no evidencian que realmente lo que hacen les gusta. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, en Twitter trato de, trato de no hablar de todo. Trato de hablar, me centro en dos temas que más me interesan, la creatividad... Y el de la gastronomía. Si yo hablase de todo, y un día hablo de fútbol, otro día de televisión, otro día de lo que sea, mi marca personal se, se, se diluye. Entonces, una cosa es estar y otra cosa es tener una mínima estrategia para que tu, tu presencia tenga fruto. Y esto es un goteo, esto es un día a día, día a día, día a día. Eso son es todos los cambios mentales de, de negocio. Antes se hacían campañas. La palabra campaña para mí hoy está obsoleta. La Campaña significaba que, ten, que tenía una fecha de lanzamiento y una fecha de cierre. Hoy eso es imposible. Una marca está en redes sociales y tiene que estar todos los días. No dice, no, yo voy a estar en redes sociales del 15 de febrero al 15 de abril. No, no. está siempre. Es y todo el hecho que. Lo, lo, lo, lo pones que a nacer, nace el bebé y tienes que ir criándolo. O sea, si lo dejas eso abandonado, es. nada. Eso es. Efectivamente. Miguel, me gustaría eh, responder a. La forma de ideas. Eh, le he puesto en mi opinión: que una, eh, los productos siempre que le interesa a las personas es bueno estar en redes sociales. Porque, en fin, las redes sociales las componen las personas. Sí. Ah, vale, quería contestar en vale, vale. Eh, yo, yo tengo una, una, una pregunta que, que no quisiera que se me pasara, Carlos, quizás sea de cajón. Pero, no sé, pensemos en un chaval de, de 15, 16 años, está en bachillerato, eh, mm. le gusta, no sé, le suena a redes sociales, eh, ha visto esta charla por casualidad y de pronto dice, ostras, yo me gustaría ser un Carlos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hago? ¿Dónde debería estudiar? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo prepararme para realmente ser un buen profesional, no alguien que ha chapuzas? Yo, sinceramente, le diría que si quiere estudiar, una carrera, lo que sea, que estudie lo que sea. Da igual. Da igual si es una ingeniería, eh, filosofía y letras, eh, lo que sea. Sí, por estudiar, algo. Vale, perfecto. Pero realmente la, trabajar en creatividad se aprende trabajando, valga redundancia, y viendo mucha creatividad. Y cuando digo ver mucha creatividad, no digo ver muchos anuncios. Cuando decía en la presentación, me gusta la creatividad en todos sus sentidos, ¿no? Pues ver mucha creatividad, analizar mucha creatividad. Gente que ha sido muy creativa, músicos, escritores, cineastas, etcétera. ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué se han diferenciado? ¿Por qué han tenido un código propio? Ir alimentándote. Al final, cuando más cosas eches a tu cabeza, a tu cerebro, puedes decía que estudiar lo de menos. O sea, estudiar publicidad, que es que puedas estudiar cualquier cosa. Cuanto más cosas tengas en tu cabeza, a la hora de generar ideas, más fácil tendrás hacer conexiones. Al final, una nueva idea nace de cosas que ya tenemos metidas en la cabeza que las relacionamos entre sí, ¿no? Pues, cuantas más cosas tengas en la cabeza metidas, más fácil te será generar ideas. Entonces, yo siempre digo que mi, mi primer jefe en una agencia, cuando yo entré de, de becario, de, de trainee, en mi primera agencia, era más joven que yo, ¿vale? Sí. Yo había hecho el canelo de estudiar publicidad, de hacer un máster, ¿vale? Él, su padre conocía a, a Tony Segarra, que me imagino todos sabéis de quién hablo. Un, bueno, el, el mejor creativo, yo creo, de, de, aunque últimamente está un poco en un disparadero con una acción que han hecho, pero bueno, eh, para mí el mejor creativo de la historia de España, pues eh, su padre le conocía y le dijo, mira, tengo un poco lo que tú me has contado. Tengo aquí a mi hijo que tiene 17 años, que quiere estudiar publicidad. Entonces, eh, no consigo de la cabeza, a ver si tú, ¿qué me recomiendas? Y le dijo... Dile que no estudie ninguna carrera y que se venga a la agencia. Entonces, aprendió con los mejores dentro de una agencia. Ese chico con 19 años había ganado un León en Cannes, ¿vale? Eh, hoy creo que está por Singapur, un director creativo worldwide de no sé qué gran eh, compañía. Eh, yo cuando llegué a mi primera agencia, no había internet. Yo lo que tenía en mi mesa era libros de todos los grandes festivales del de mundo. Y yo me empapé de esos libros. Y la forma de aprender a hacer anuncios fue viendo muchos anuncios. Entonces, yo si alguien está en esa tesitura, le diría que si, que, si quiere estudiar por, por simplemente por cultivar la mente, por, por tener conocimiento, que estudie lo que le dé la gana, pero que entre en una agencia cuanto antes. Uh -huh. eh, eh, Carlos, un pequeño favor, ¿Te, ¿te importa ponerte de pie? No, Ah, justo ahí. <risa> Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que quiere decir tu camiseta? Socialholic, pues mira, Socialholic, tengo precisamente aquí también el libro, uh -huh. pues lo veis. Es que he hablado del libro y me ha venido a la mente. Socialholic es un, es un concepto creativo que le vendimos a una, a una gran marca y no apuesto por él, pero un poco con bajita y no sé no no sigo construyendo por ahí eh, social por Ignacio cuando hace tres años y pico ya eh, un poco cuando empezaba a arrancar este bus de las redes sociales como una definición de los los más frikis frikis en el sentido positivo por el entorno social no era una especie de definición ¿no? de, de declararnos eh, adictos a lo social no por necesidad vital no, no ya no por algo eh, laboral por necesidad vital, ¿no? Por esa necesidad de estar en contacto con el mundo, con lo que nos rodea, con lo que está ocurriendo. Y después de ese concepto creativo pues, que se utilizó con una campaña puntual de una agencia, de una marca, nació el libro escrito por, por los fundadores de Territorio Creativo, por Juan Luis Polo y por, y por Fernando Polo, socios directores de, de Territorio, en el que, como dice su portada, desmenuza, ¿no? Eh, un poco todo lo que necesitas saber sobre el marketing en medios sociales, ¿no? Y una vez más no es teoría, son casos, ¿no? Te cuentan desde cómo se ha hecho en territorio, cómo se ha construido la marca territorio y casos de los que hemos trabajado con marcas en el que cómo lo hemos hecho, ¿no? Y entonces cuentan no solo con casos eh, de, de territorio creativo, sino gente eh, afín a territorio, pero que trabaja en otros entornos, cómo han construido su... Pues hay desde una casa rural en Extremadura, eh, hay multitud de casos, ¿no? Entonces, es un buen manual para, para gente que desembarca en este mundo, que ya lleva un tiempo en él y quiere profundizar un poco en, en cómo se utiliza el marketing en redes sociales. Pues, como os decía, yo creo que es un buen manual para, para leer, ¿no? Y al final es una, yo lo tengo en mi vídeo de Twitter como una especie de definición mía también, ¿no? De me declaro socialholic, ¿no? Igual que me, de, me declaro optimista digital, pues eh, me pongo la camiseta de socialholic y, y con orgullo la defiendo, ¿no? Uh -huh. lo de optimista en digital me, me gusta la idea optimista digital sí, sí es un poco lo que os decía lo del cambio de era no lo de lo de estamos viviendo ese cambio de era digital que permite cosas tan mágicas como lo que estamos eh, celebrando ahora mismo que, que hace años era, era inviable probablemente muchos de nosotros no nos hubiésemos podido llegar a conocer en la vida si no puso si no por el mm. entorno digital pues yo creo que todo eso está para hacernos la vida más fácil, más divertida más entretenida, más todos los adjetivos que queráis ponerle, ¿no? Eh, eh, hay que aprovecharlo, o sea, es de idiotas renegar de ello, ¿no? Yo, yo tengo muchos uh -huh. amigos que aborrecen, ¿no? ya no solo las redes sociales, internet, ¿no? Uh -huh. Yo es que no tengo tiempo para eso, la famosa frase. Eh, a mí me, me dan pena porque creo que no aprovechan las herramientas que tenemos hoy todos de nosotros para comunicarnos con otras personas y sobre uh -huh. todo ser, mejor, ser mejores personas. Porque al final lo que haces cuando estás en contacto con gente interesante es aprender. Y cuanto más gente tienes a tu alrededor interesante y más aprendes, sí. más completo eres sí. como persona y mejor es tu vida. Internet hoy en día es el patio del colegio pero en grande o la calle en la que jugábamos de pequeños en grande. O sea, si lo utilizas bien es así. Das con gente buena. Yo esto una... ah, María, pero... ¿tú pregunta, ¿no? Yo creo que la tuya es más interesante que la mía. <risa> no, bueno, como quieras, Ignacio. No, no, la, lanza la María que estamos aquí, eh, hay quórum. <risa> vale, Carlos, eh, quería hacerte una, o sea, me gustaría que nos contaras eh, algún ejemplo de una buena campaña que tú consideraras que era buena campaña y que haya fracasado, y el por qué... <risa> No tengo la cajonera aquí de la agencia para sacar todos los cadáveres. <risa> <risa> no sé, sí, eh, ya sabes, es, es, un tío. Eh, es que eh, son tantas, o sea, cuando digo el 90%, eh, muchas veces un, tú presentas una idea y, y a lo mejor esa idea sale, pero no sale como tú la planteaste, como tú la tenías en la cabeza. Intervienen muchas personas en el proceso que la van mutando, la van cambiando y probablemente la van empeorando en, en, de los casos, ¿no? Hablo cuando, de esto hablo sobre todo de mi pasado offline, ¿vale? Por, por, por desvincularlo del momento presente en el que estoy viviendo. Hoy es, hoy es casi más sencillo que antes. Antes llegabas con un spot y era como cerrado, ¿no? Tú lo entregabas y te empezaban a decir, no, pues en vez de ponerme a un chico rubio, ponme a un chico moreno, ¿no? En vez de que la chica diga esto, que diga lo otro, ¿no? En vez de que así, que cambie de otra manera. No, en vez de ese copio al final, que diga esta otra cosa. Y al final se convirtió en un Frankenstein, ¿no? Hay un ejemplo buenísimo para ilustrar eso, que es una campaña de un festival eh, argentino. No sé si conocéis un vídeo de estos que se hacen virales realmente de un, un señor mayor que está viendo un partido de fútbol de su equipo argentino. No, sé, no, no recuerdo que sea de River, de Boca, no sé de qué fan de qué equipo era. Entonces es un señor que se enajena viendo el partido, ¿no? O sea, se vuelve loco, o sea, grita la televisión, eh, se caga en la concha de su madre y en todo lo pagable, eh, No os no, no lo imagináis, lo tenéis que buscar porque el... luego se crea ese espacio. Pues la, la campaña que hicieron para un festival de publicidad era que hubiese ocurrido si eso fuese un viral lanzado por una agencia por los comentarios que iba trasladando el cliente, ¿no? Pues en vez de que el señor tenga casi 70 años, que sea más joven. En vez de que vaya vestido con pantuflas, que lleve zapatos. En vez de que su mujer entre y esté con una pinza en la cabeza, que vaya perfectamente sin nada. Y ves el proceso en lo que acaba con todos esos comentarios que los hemos vivido todos los creativos y acaban una cosa totalmente plana, sin ningún interés, que a nadie le interesa. No, Pues es una buena metáfora ¿no? de, de qué ocurre cuando esas ideas empiezan a mutar para hacerlas más conservadoras. ¿no? Y ejemplos es que no, no me gustaría poner, decir, marcas para las que he trabajado y sería muy fácil de identificar ¿no? por el contexto. Entonces, no, no son piezas que se han quedado ahí que si no las han querido comprar, eh, se, ellos sabrán. Y muchas veces lo que, lo que intentamos hacer, sobre todo cuando son ideas que, en las que creemos fervientemente y que aguantan el paso del tiempo, que esa es otra, es intentar aprovecharlas para, para otro cliente, para otro proyecto, para otro sector, para lo que sea. ¿Vale? y vuelvo un poco a lo mismo al principio de, de la partida de todo esto de la campaña de No al Piestureo perfectamente la podríamos haber planteado con un cliente detrás pero también sé que en un 90% no, no nos hubiesen dejado hacer ni la, ni la mitad de las cosas que hemos hecho cuando digo la mitad de las cosas digo el tono eh, la diversión sin ninguna cortapisas, etc. entonces por eso preferimos lanzarla bajo nuestra marca para intentar un poco demostrar cómo queremos nosotros que se deben hacer las cosas hoy. Sí, bueno, yo, no, yo no te preguntaba tanto de, de una campaña vuestra, bueno, campaña ya sé que no te gusta, pero bueno, eh, sino como de alguna en la historia, porque claro, entiendo que tampoco puedes contar fracasos de tus clientes, eso me parece lógico. No, no es que sean fracasos, pero yo te puedo contar ejemplos de una campaña que no era mía, que un compañero de una agencia que por un spot de un minuto, que en esa época un spot de un minuto era algo complicado, muy caro, y un spot que costó bastante dinero hacerlo y una vez rodado, al cliente no le gustó. ¿Vale? Entonces, la agencia lo presentó a Cannes, el festival de publicidad más importante del mundo, y le iban a dar el premio, le iban a dar, un, un, no sé si recuerdo si era un bronce o un plata. Cuando el cliente se enteró de que ese anuncio, que no había salido a la luz, que iba a tener un bronce o un plata, pidieron a la agencia, bueno, pidieron, exigieron a la agencia retirarla ¿vale? pues eso es un ejemplo una, una campaña que te la está premiando en el festival más importante del mundo, el festival que marca la pauta de hacia dónde deben de ir las cosas y que premia la experiencia creativa a un cliente lo había tenido rodado, comprado por las copias de emisión para emitirlo en televisión y no quiso porque de repente ya no le gustaba para mí eso es un poco un ejemplo ¿no? de, de, de campañas que no llegan a ver la luz y que están allí en un cajón y que costó mucho esfuerzo sacarlas y mucho dinero producirlas. Oye, eh, te, te, te vamos a poner contra la pared. A ver, ya, ya estamos terminando. Bueno, yo más hay que reconocer que, que, que estamos aprovechándonos de, de tu de tu colaboración y la hora que, que te comprometiste con nosotros ya está más que superada. Entonces uh -huh. no Vamos en, y además sabemos que tiene un viaje por delante, en fin, una serie de cosas. Y por más que queramos no queremos abusar mucho, pero eh, te voy a poner en un compromiso. Cuéntame. A ver, en la campaña de piestureo, no piestureo, vosotros, o tú, estáis en, en el lado del, del no piestureo, ¿verdad? Sí, pero es un poco como decía en el post, ¿no? Eh, quisimos demostrar que hoy no, es, hoy no se puede ser políticamente correcto. No, no, Entonces, no, no, no perd perdona, Carlos. No, es que el apuro no va por ahí. Ah, vale. No, no. <risa> tú eres el creativo, así que tres o cuatro ejemplos de por qué sí al piestureo, que esto queda grabado, ¿eh? Sí, claro, ¿eh? Ahora va a hacer memoria de todo lo que ha ido diciendo por las redes la gente y que ya le he hecho la campaña, o sea, va, va a recordar los lo, lo, lo buenos, ¿no? O sea, las buenas apuestas, no, ¿no? Algo más personal, a ver, razones por las que sí. O por las que no? A ver, porque al final el piestureo es, es es algo que ha creado la gente, es un fenómeno que existía en las redes, especialmente en Instagram, de esas fotos de pies, ¿no? Que, que yo como siempre digo, ¿no? Que me, es algo que me sorprende, ¿no? Que alguien llega a la playa y lo primero que hace para compartir con su amigo que está en la playa es hacerse una foto de los pies, será más bonito sacar el atardecer, una ola, su chica que esté al lado, lo que sea, ¿no? Y se fotografía sus pies. Pero realmente son esos fenómenos que se crean en la red y que tienen vida propia. Entonces, por eso también es muy interesante. Nosotros lo hacíamos, lo de apostar por el al pistureo, primero eso, por tomar partido, pero un poco también, eh, pues, pues, un poco canallas, ¿no? Por apostar por por lo, por lo políticamente incorrecto, ¿no? Hay mucha gente, incluso ha habido algún comentario negativo, ¿eh? De gente que se ha sentido ofendida, incluso en el post me escribía un chico que tiene un, un Tumblr en el que sube fotos con sus pies por delante para contar cualquier cosa. ¿no? Entonces, realmente, las fotos de pies a mí me encantan. Fetichismo <ríe> el poder, ¿no? Total. Pero nos servía para ese punto de partida, ¿no? Por eso también hemos utilizado en algunas de las piezas, como lo de Matías Pratt, los gatos, ¿no? Que son todos los fenómenos de, de Instagram. Pues, a lo mejor el año que viene hacemos una campaña contra los gatos, ¿sabes? No, Pero por... por picar a la gente y que ocurra ese debate que, que incluso que haya gente en el territorio creativo y mucha uh -huh. gente tengo un compañero en concreto, Gonzalo Martín que se ha posicionado beligerantemente por el piestureo eh, él, también es, él, es muy, él también es muy canalla y, y, y eso es lo divertido ¿no? el, el que nos enfrentemos sanamente y por supuesto que yo seguiré haciendo fotos de pies cuando acabe esto eso sí. <risa> y es... El, el ejemplo perfecto no de aprovecharnos de cosas que ocurren en la red. ¿no? Instagram es conocido por los gatos, los pies y las fotos de comida. Eh, yo he subido fotos, creo que de gatos no, pero de comida y de, y de pies sí. Pues juguemos con las cosas que vayan ocurriendo. Eh, también nos han llegado muchas ideas de, de gente que nos ha dicho, pues, con las paellas, con las fotos del Bermú, con las fotos de... Probablemente incluso pueda salir una campaña de, de, de todo esto el año que viene con ideas que nos ha dado la comunidad, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, pero no sé yo si va a ser de zapatos los que, los vuestros siguientes clientes, no sé yo, pues si va a ser mejor, una de calzada, o a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí, yo siempre decía es que, gancho, que... Es lo que menos esperas, la reacción. Yo al principio, cuando lanzamos la campaña, decía, ¿y si después de esto llega eso, por ejemplo, jaguayanas, ¿no? Las chanclas hawaiana, y en septiembre dice que estaba detrás de esta campaña, y premia con diseños personalizados, a las fotos de pies más divertidas que han ocurrido en el concurso, ¿sabes? Sí. Cualquiera puede pasar. Claro. Eh, esto al final, como os decía, las ideas tienen vida propia. Mm. Eh, esto es como un ser vivo y a lo mejor esto acaba siendo una campaña de una marca de zapatos o de un esmalte de uñas o de quien sea. Exacto, habéis parido el bebé y a lo mejor el adolescente pues llega a es. una marca y aprovecha. Eso Muy es. bien. Muy sí. bien. Me quedo esta noche con un montón de frases tuyas, ¿eh? pero lo de se ha parido la idea y ya tiene vida propia, eh, esa, esa me gusta, esa va mi pequeña colección de ideas. Pero al final es como cuando tienes un hijo, ¿no? Tú tienes un hijo y cuando es pequeño le cuidas, pero cuando es mayor, eh, vuela, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Uh -huh. Pues ahora los creativos tenéis un poco, antes era un poquito, un poquito más el momento soledad, ¿no? A la hora de crear y ahora las redes, como estáis teniendo esa interacción o se tiene esa interacción con la gente... O sea, claro. el momento creativo es más extenso, no, no estás tan... Claro, en el momento sí. de crear no estás tan apartado de la gente, ¿no? Claro, es que incluso a la hora de, de empezar a trabajar en una campaña, eh, yo lo primero que hago es ponerme a ver lo que se está diciendo de esa marca, de ese sector, de esos productos, porque de ahí te salen muchas pistas. Al final, eh, yo siempre digo que, que las marcas no son lo que ellos dicen que son. Esto es lo que ocurría antes, ¿no? Y te decía que ahí el lava más blanco y tú te lo creías. Hoy las marcas son lo que nosotros decimos que son. Y eso lo estamos diciendo constantemente en las redes sociales, con lo cual hay un ahí tenemos un, un nicho para explorar de cualquier sector, de cualquier marca, de cualquier algo que nos interese interactuar, porque la gente ya se está definiendo, ya nos está dando pistas de, de o cómo nos ven o cómo ven un determinado producto y hay que aprovecharlo. Pero lo que tiene que ser, Carlos, es más, eh, ¿cómo diría yo?, más estresante, ¿no? Es decir, hay que moverse muy rápido, hay que ser muy rápido para captar de las tendencias, para pues, saber cómo adaptarte a la... A la... Tan, mira, tan rápido, tan rápido, tan rápido que una de las tendencias ahora es crear... Eh, ocurrió, por ejemplo, en la Super Bowl americana, ¿no? Había agencias que tenían a su departamento creativo con su cliente sentado en una sala de reuniones para que ocurriese algo durante la Super Bowl, pudiesen lanzar una pieza hecha en ese mismo momento. Y ocurrió. Eh, tuvieron un apagón eh, en todo el país y, y, por ejemplo, Oreo hizo un anuncio basado en el apagón porque tenía un de, un equipo de personas trabajando para ello. Entonces, hoy cuando hay un fenómeno como la Super Bowl ¿no? que atrae a tanta gente, puedes tener a gente trabajando en a tiempo real para hacer acciones en tiempo real. Esto es un poco el, el cambio de modelo mental que hablábamos antes. Eh, aquí ya no vale, no, es que mira, he tenido esta idea, pero es que la tiene que ver el consejo de dirección, no es que la tiene que ver, no es que la vamos a pretestar, no, no, es que está ocurriendo y lo tenemos que hacer ya, porque dentro de un cuarto de hora ya no tiene sentido hacerlo. Uh -huh. Y eso está, eso está ocurriendo. Eh, KLM hizo una gran acción en, en KLM Surprise, probablemente lo conozcáis, lo conozcáis una para mí de las acciones más brillantes en redes sociales hace dos años y pico, en el aeropuerto Seapol de Ámsterdam. Hizo prácticamente lo mismo, creó un batallón de personas, un batallón eran cinco personas que se dedicaban a monitorizar lo que se estaba hablando de, de KLM en redes sociales. Entonces, de repente llegaba alguien y hacía check-in en Foster y decía que, jo, que se iba a perder el, el partido de su equipo de fútbol porque viajaba a Nueva York. Pues de repente encontraban a esa persona en el aeropuerto y le sorprendían con una guía de Nueva York con todos los bares que emitían fútbol eh, subrayados para que no se perdiese el, el partido de su equipo. Eh, no cuesta nada hacer eso, al final son cinco personas trabajando un día en un aeropuerto sorprendiendo a personas con regalos personalizados. Querer, querer eh, es, es poder, ser relevante hoy. Oye, otra, otra fase para, para guardármela, querer es poder. Carlos, eh, muchísimas gracias, sé que, que hemos pasado en mucho el tiempo que, que queríamos o que, o que tú puedes estar con nosotros. Y bueno, no, no paro ni un minutito más. Eh, pequeña encerrona, más adelante, cuando tengas tiempo y demás, eh, intentaremos hacer una cosilla más y nos gustaría contar contigo. Vale, perfecto. Ah, pues muchísimas gracias. Ah, queda bueno. grabado. Bueno, pues yo ahora inicio el proceso de cierre. Eh, son cinco